Esa blanca te mata, te deja sin blanca. Tu amargo amor te deja sin alma. Esa novia que tienes, que penetra en tu sangre. Y mientras te entretienes, no te deja avanzar. te deja avanzar no no no no no tienes que pelear esa blanca te mata te deja sin blanca, te absorbe el cerebro, la voluntad y la paz. Esa novia que tienes, te quita la vida, la familia y los sueños. que pelear no no no no no eres un león no no no no no no, no te puedes ganar